Antorchita por aquí, antorchita por allá ¡Ay! ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá Estoy jugando al Minecraft una vez más ¡Hola pollito! Antorchita por aquí, antorchita por allá Antorcheo todo un poco porque si no me van a matar Cuac, cuac, así hacen los patos Cuac, cuac, así hacen los patos Así hacen los patos, cuac Cuac, se hacen los patos. Prrrra. Antorchita por aquí, antorchita por allá. ¡Ay! ¡A la pollita! la pollita! por aquí. Antorchita por allá. Uy, a la pollita. por aquí. Antorchita por allá. Uy, a la pollita, a la pollita. Antorchita por aquí. Antorchita por allá. Estoy jugando al Minecraft una vez más. Estoy jugando al Minecraft una vez más.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 hacen los patos quack así hacen los patos torchita por aquí antorchita por allá Ay. hola pollito hola pollito antorchita por aquí antorchita por allá estoy jugando al Minecraft una vez más antorchita por aquí antorchita por allá estoy jugando al Minecraft una vez más hola pollito por aquí, antorchita por allá Antorchito todo un poco porque si no me van a matar Quack, quack, antorchita por aquí, antorchita por allá Antorchito todo un poco porque si no me van a matar Quack, quack, quack, quack Así hacen los patos Quack, quack, así hacen los patos Así hacen los patos, quack, quack, así hacen los patos